Bueno, algún angustio ida de Escarri Cascotorza Gatic, Gauro eh, Emen, Nirion Doan, eh, Badao Elena Abando, Caixaban eh, Gatic, eh, Alfonso Cantera, Gastelecu, Entita Tetic, Eta, eh, Baita Ere, Matilde Gross, berdiña Cara Baita, eh, Gallego Gorria Ampaco hasta. Bueno, eh, hace unos, unos meses presentábamos... De alguna manera, un convenio de, de colaboración entre la Fundación La Caixa, el Ayuntamiento de Bilbao y, y Gastelecu, en el que, de alguna manera, dábamos a conocer eh, la, la intención de desarrollar un proyecto, eh, un proyecto de intervención comunitaria intercultural, concretamente, en los barrios de Irala y Amézola, cuyo objetivo principalmente era fomentar y mejorar la convivencia en la diversidad cultural, en este caso siguiendo una metodología ya desarrollada y experimentada por la Fundación La Caixa en otros eh, territorios y, y municipios del, del ámbito estatal. Desde julio del 2014 llevamos eh, trabajando, en este caso con la participación de distintas áreas municipales y con distintas eh, entidades del barrio, eh, sobre todo y como comentábamos en el ámbito educativo, eh, social y el de la salud y trabajando también con tres colectivos prioritariamente infancia, juventud y, y familia de alguna manera hoy dentro de esa línea de trabajo que, que presentábamos hace unos meses lo que venimos a, a anunciar de alguna manera es eh, una actividad que sea una jornada que se va a desarrollar el próximo 21 de marzo una jornada con un eh, toque lúdico que estará ...en la avenida Quiriquiño de, de Irala... ...y que se va a hacer el día 21 por motivo muy concreto... ...y es porque es el Día Internacional de la Eliminación... ...de la Discriminación eh, Racial. Y se va a desarrollar bajo el título... ...Juntos y juntas eh, amasamos el, el barrio. Posteriormente, ¿no?, os explicarán un poco... ...el papel que va, que va a jugar el PAN como elemento eh, conductor... ...integrador, pero también eh, marcando eh, la diferencia o, o la diversidad... Y, y, simplemente, en el caso del Ayuntamiento de Bilbao, pues decir que, que tanto este proyecto como, concretamente, la actividad que se va a desarrollar el, el próximo A21 viene a ser pues un ejemplo de cómo queremos que, que se trabaje y cómo creemos que se tiene que trabajar. ¿no? En este caso, contando con la participación de la ciudadanía y de las entidades que forman y personas que forman un, un barrio, con profesionales de diversas áreas municipales y distintas entidades también, y con la con la administración, ¿no? con el papel que nos, que nos corresponde en este caso. Todo ello con un objetivo muy claro y es el de crear espacios compartidos que nos permitan de alguna manera fomentar y mejorar la convivencia en la diversidad cultural y algo que, que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? el, el fomentar el sentimiento de, de orgullo y de pertenencia a, a nuestros barrios y a nuestra ciudad, ¿no? que nos sintamos orgullosas y orgullosas de vivir donde, donde vivimos y de ahí también ¿no? pues ese lema «Ir a la yo soy barrio» o «A mezo la yo, yo soy barrio». Erderas esaten ateneban, va oindela illa batzuk orkesten genuela itzarmen edo acordio bat la kaisa co guisarte agas eta bilboku dalaren artean. Sensuonetan, eh, acordio edo itzarmen onekin, anistasunean, guisarte coesio e, sustatu sustatuna genuen, en sus irala eta mezolaco ausoetan. handikona va bimilla tamalauko ekee lanean aritu nean eh, arlo esberdinetako pertsonekin, personekin, udaletse eta baita baso ausoko erakunde esberdinetin, esberdinekin. Batez ere, Hezkuntza osasuna eta arlo arloetan eta beresekin eh, aurrak, gazteak eta familiekin. Satenevan, Bagaur, gaur e, ilusio gasetortzen e, garela bakintza berezi bat aurkeztu dugu aurkeztuko e, dugulako ekintza hau e, tu martxoaren 21ean da egun berezia geuretzat xenofobia e, eta xenofobiaren aurkako nazioarteko eguna delako eta ba leku berezian baita ere ospatuko dugulako honetan avenida Kirikino iralaco avenida Kirikinako lekuan el auzoa Hausoa eh, oratzen dugu lelopea ospatuko du eta sentzu honetan ogiak ba beresitasun edo aldarrikapen moduan erabiluko du u coesio sustatzeko eh, berdintasuna bultzatzeko anistasunean bain, eta baita ere ba ezberdintzeko, eh, munduan se zelan eh, ogi den eta seberistasun eh, dituen Guretzak e, Bilboko udala moduan eh san beharra ba bai proiektua bai ekintza hau e, zuzenean asko gustatzen eh pentsatzen dugulako ba, lan egiteko modu hau e, ezberdintasunak esberdintasunak dituela eta hemendik aurrera horrela izan beharko dala. Hau da, instituzioak e, iritarrak hiritarrak eta usoko elkarteak eta profesionalak ba gustiok bat eginekera batean edo bestean eanistasunean eh, elkar eh, kidetza sustatzeko eta asko gustatzen saidan eh, moduan barrotasun hori eh, bebai bah, bultzatzeko, no gugura gura duguna da hitarrok bere auzoan eh, bizitzear az sentitzea. Beraz, neuneuraldetik eskerrak emotea ba ilabete honetik eh, aurreko ilabetetatik ona egin du zuen lanagatik eta orain basuek ja hitza emotea, al azalpen, alsalpena emateko, orain eh, jarraian helena e, bandok izango du itzainzuzuan ere kaisa banketik ba, euren, euren papera saltzeko. Egun handan hori, e, eta Eskerrik asko banbene gotea e, Eskerrik asko bereziki oianeri eta bilboko udalari ze euren laguntza gabe zan izango posible proiektua hu, gure herrian garatzea. Eskerrik asko gazteleku talde guztiari gure proiektu eta ni bitzen dozu, engogoa eta langustia gaitik y bueno hoy presentamos aquí la jornada juntos y juntas amasamos el barrio que ha venido a explicar perfectamente Ollane, por lo que eh, simplemente detallaré eh, que la jornada eh, consiste en una multitud de actividades, eh, como un mapeo colectivo, un videomatón, muestra y degustación de panes del mundo, una feria de artesanía y trueque, castillos hinchables, etcétera, Y también actuaciones culturales de colectivos de Irala y Amézola, eh, como la Coral San Antonio de Irala Buscamos, en la línea eh, del objetivo principal de nuestro programa Intervención Comunitaria Intercultural, aumentar la cohesión del barrio. Y en este caso, creemos que lo estamos consiguiendo porque se han implicado los vecinos y profesionales que viven y trabajan en ambos barrios. Más de 30 servicios públicos y privados, así como colectivos afincados en los barrios, han aunado esfuerzos para dar forma a esta propuesta. Muchas gracias a todos ellos y solo me queda desear que eh, la jornada, como esperamos, sea todo un éxito y, sobre todo, que haga bueno. <risa> es que ricasco. Eh, bueno... Eh, Guerdi Ondanori, en atortzakirik, bai, eta eh, lehenengo es igual de burua urkestea, ni eh, Alfonso Naiz, eta eh, Izilantaldeko koordinatzaia Naiz, Gastelecuco ko esitzailea. Eh, igual sí que explicar eh, brevemente que la acción que hoy venimos a presentaros eh, adquiere sentido como tal dentro de un contexto, eh, en un proceso de desarrollo comunitario más global, que es el que venimos desarrollando en los barrios de Irala y, y Amechola desde desde 2014 desde junio de 2014. Eh, eh, la actividad comunitaria que presentamos es juntas y juntos amasamos el pan y, concretamente, los objetivos que perseguimos con esta acción serían, por una parte, activar resortes comunitarios, que, que en el día de hoy pues, pues no están del todo, del todo conectados. Entonces, eh, un poco el objetivo sería ese, generar espacios de participación, espacios de encuentro, eh, tender puentes entre los diferentes protagonistas, ya sean de la Administración, ya sean de la ciudadanía, de los recursos técnicos, y de esa manera crear eh, una nueva cultura de, de participación y de, y de colaboración para eh, hacer propuestas en común. Por otra parte, como eh, también eh, apuntaba Janet, eh, pretendemos potenciar la identidad de los barrios y, y por eso el barrio, eh, bueno, las características de los barrios van a tener un lugar fundamental en el contexto de, de esta fiesta. Por ejemplo, el pan es el elemento central y, y no se ha elegido el pan de manera casual, sino que eh, entendemos que es eh, harino panadera, la, el germen o el punto a partir del cual se empieza a, a crear el barrio de Irala y es por eso que elegimos el, eh, el pan como elemento central eh, por otra parte también, uno de, eh, de los objetivos fundamentales que pretendemos eh, alcanzar este, a través de esta jornada es recabar información concreta por parte de las ciudadanas y de los ciudadanos para eh, la memoria comunitaria que estamos construyendo o sea lo que queremos es de parte de la ciudadanía, recabar toda la información posible de los barrios de Irala y de Amechola para poder detectar cuáles son las carencias que existen y, a partir de ahí, construir alternativas o construir, eh, bueno ponernos a trabajar de manera comunitaria para darle solución a esas dificultades que, que se detectan. Y, y por último, y, y también importantísimo, el objetivo de generar convivencia intercultural. Todas y cada una de las actividades que se van a llevar a cabo pretenden eh, generar encuentro intercultural, generar relación intercultural entre las personas que toman parte en, en dichas actividades. Eh, como os decía, el PAN adquiere un, un protagonismo especial por, por diversas razones. Por una parte, porque nos, eh, entendíamos que el PAN eh, nos proporciona una metáfora eh, ...que nos ha parecido muy bonita en, y, y aparece en el, en el propio título de la fiesta, ¿no? Juntas y juntos amasamos el barrio, amasamos el, el pan y amasamos, construimos el barrio que queremos en, en, en un futuro, ¿no? Que el, el Irala y la la que queremos construir para, para el futuro, ¿no? Es un poco la metáfora con la que queríamos jugar a través de, esta, de, de, de la elección del pan como elemento central. Además, es un elemento que, como decíamos, engancha directamente con la identidad del barrio... El, el PAN eh, y, y dala están eh, unidos desde el comienzo de la historia de este barrio y eso lo, lo, lo hemos percibido desde el momento en el que, en el que se ha empezado a trabajar eh, esta propuesta en, eh, con, con los diferentes agentes del, del barrio. ¿no? Enseguida ha calado la idea de, del PAN y, por otra parte, porque también nos permite trabajar, incorporar la, la vertiente de la diversidad cultural. Esto es eh, no hay un único pan, hay tantos panes como, como culturas, o por lo menos muchas de las culturas que existen tienen este elemento en su, dentro de su gastronomía. ¿no? Entonces, es también un elemento que nos facilitaba poder eh, trabajar la interculturalidad. Y por último, y también importante, es un elemento el pan que nos permite trabajar la vertiente de la salud comunitaria, que es una de, de las líneas eh, específicas que se trabajan desde, este, desde ese proyecto de desarrollo comunitario la salud comunitaria. ¿no? Eh, a través de un taller de alimentación saludable es que vamos a trabajar esta, esta cuestión. ¿no? Y tampoco me voy a extender mucho en las diferentes actividades que hay, porque ya, ya las hemos apuntado. Eh, quizás sí que, eh, sí que igual eh, subrayar una cuestión, que es el, el, lo que hemos llamado hemos venido a llamar el espacio ciudadano que vamos a crear, que es eh, un espacio a través del cual, básicamente, lo que pretendemos es recabar información que nos proporcione la ciudadanía. Vamos a tener un mural participativo, vamos a tener un videomatón, vamos a tener eh, diferentes dinámicas a través de las cuales vamos a recabar la visión que la ciudadanía tiene de sus propios barrios. Y, además de eso, también vamos a contar con la exposición «Nosotras y nosotros también somos barrio», eh, que gracias a la participación de los colegios de, eh, de primaria, de todos los colegios de primaria eh, afincados en, en Irala y en Améchola, eh, hemos recabado un montón de trabajos de, eh, artísticos de niños y niñas, de, del alumnado del, de los barrios, en los cuales ellos a través del dibujo y ellas nos muestran eh, cómo ven, cómo perciben sus barrios, qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan y cómo querrían cambiar sus barrios. Entonces, esta muestra también estará visible el, el día de, de la fiesta. Y yo creo que el resto de información eh, ya ya lo hemos ido comentando. Así que… Bueno, pues eh, Matilde, ¿sí? Sí. No, ahora mismo tu, tu turno sería. Muy bien, pues, eh, bueno, pues vinieron hace un tiempo eh, Fonso goizal de Edorta a presentarnos… Eh, eh, a proponernos eh, est, eh, esta idea de, de esta jornada y creo que al final más de 30 entidades y eh, colectivos, servicios municipales pues, pues nos hemos puesto mano a la obra y, y hemos hecho propuestas o, ya, o simplemente participar ¿no? y, y, y bueno, el tema es que eh, ya se nota en nuestro barrio muchísimo muchas, muchísima diversidad cultural y, y entonces cada uno con, con lo, nuestro centro de interés sea educación, deporte, eh, salud eh, o cultura pues pues hemos dicho pues tenemos que participar en eso porque es, es importante y, y tam, también es importante eh, no olvidar pues, todo lo que eh, ya existe el, pues en el por ejemplo en, en Amezola ese encuentro de los domingos en, en la casilla eh, en Irala pues tenemos bah, muchas actividades muchas muchas al final muchas pequeñas escuelas pero eh, y, y luego eh, eh, todo, sabemos o sea, todos los que vemos que llegamos a, hemos llegado a Irala sabemos que el barrio eh, el origen del barrio es la fábrica de, de harina panadera eh, que las casas inglesas todas esas casas así muy típicas de, del barrio pues son las primeras son eh, son las que hacen su originalidad ¿no? y además la la morfología así en la, la, las cuestas eh, yendo hacia el monte pues hace del barrio así eh, una, un, un sitio así especial no es que bueno pues es un, un barrio popular pero al final es, es eh, agradable vivir allí no y, y entonces bueno pues partiendo de esa idea de, de del pan como decía Alfonso pues eh, Claro, a la, la mayoría de la gente del barrio le, le encanta el pan, entonces pues les parece estupenda la idea y, y vamos a hacer pan y, y entonces, eh, bueno, la idea también, pues por supuesto, aunque mucha gente no se da cuenta, es eh, llegar a, a, a, a un, alcanzar unos niveles de convivencia, de buena convivencia eh, más altos. Y bueno, yo que, es, que estoy en, en el AMPA de, de la Escuela Gallego-Ría, pues claro, eh, cada año hay más eh, eh, familias de origen extranjero y, y es importante que todo el mundo eh, se sienta acogido, acogido y, y en su sitio y que darle espacio a todo el mundo sin dejar de lado, por supuesto, todo lo demás. Y, eh, y también fomentar yo, insisto en eso, eh, el uso del euskera. Yo ya me gustaría hablar <risa> bien, pero es, es difícil, la verdad, pero intentamos animar a, a, a todos a aprender. Y, y nada, para pues terminar, pues, eh, pues Queremos llamar a todo el mundo, a todo la, sobre todo a la gente de Amezola y de Irala, pues a, a participar en esa jornada y, y, y a, a decir, a, a comentar, a decir, pues mira, ya me he hecho amigo de, de, de este niño que viene de, de África y, y, y tenemos mucho en común y, y es lo que cuenta, que nos demos cuenta que tenemos más en común que, que encontrar.